De manera similar a lo que hemos visto con las utilidades de espaciado, en este caso las clases M y P, existe otra utilidad, en este caso los gutters, que eh, vienen a ser los paddings entre las columnas de nuestro layout. Es una utilidad que nos va a venir muy bien para poder tener alineadas esas columnas. La forma de utilizarlas es muy parecida a lo que hacíamos con las clases M y P, solo que en este caso la clase es G. Y como modificador únicamente tiene X, que es el habitual, y. Por lo demás, tanto el número de tamaños, que sería 6, de 0 a 5, como los valores que tienen esos tamaños, son los mismos que vimos en el vídeo despaciado de Para jugar con él, para hacer pruebas, vamos a trabajar con este documento, que consiste en un contenedor, el que, tiene, que está marcado por un borde verde un poco más oscuro y un fondo verde más claro, dentro del cual he creado tres filas. Y dentro de cada fila, dos columnas. Para ver mejor las filas he colocado un fondo azul y están rodeadas por un borde de color rojo. Bueno, pues eh, lo primero que podemos observar es que por defecto ya existe una separación entre columnas y existe un gutter definido. Ese gutter corresponde a un GX4, corresponde a un gutter horizontal, a una separación horizontal de tamaño 4. Bueno, pues vamos a modificar ese gutter por defecto por un gutter más pequeño. Vamos a pasar del GX4 al GX2 para lo cual en el contenedor que define la fila vamos a incluirle una nueva clase, que va a ser en este caso GX2. Si comparamos la primera fila con la segunda, vemos que la separación entre la primera y la segunda celda, o la primera y la segunda columna, es más pequeña que la que hay en la segunda fila. Además, podemos fijarnos en otros dos detalles. El primero es que las columnas siguen alineadas. Aunque hemos cambiado el gutter en la primera fila, la columna de la izquierda está alineada por la izquierda mientras que la columna de la derecha está alineada por la derecha. Y el segundo detalle es que la separación central parece mayor que la separación lateral. Realmente la separación es la misma, lo que ocurre es que hay que recordar que el gutter es un padding que se le coloca a cada una de las columnas, con lo cual en el centro esa separación visualmente es el doble, ya que incorpora el padding de la izquierda y el padding de la derecha. Vamos a irnos ahora a la segunda fila y eh, vamos a añadir un gutter que sea mayor al gutter por defecto. En este caso, colocando la clase GX5. Y lo que ha pasado es algo que ya esperábamos. La separación entre la columna 1 y la columna 2 es más grande, tanto comparada con la fila 1 como con la fila 3, y las columnas siguen alineadas. Sin embargo, vemos que hay un problema y es que tanto en la columna 1 como en la columna 2, al aumentar tanto el padding, la celda se solapa con el contenedor. Evidentemente esto podría tener repercusiones a la hora de renderizar correctamente nuestra página. Así que una primera solución consiste en añadir a nuestro contenedor, a nuestro div contenedor, una clase que oculte ese padding sobrante. Bootstrap, entre sus utilidades, también nos proporciona una clase para conseguir justamente esto, que es la clase Overflow hidden Bien, por último, tendríamos los que son los gatters verticales. Un cartel vertical que se define con la clase GY define la separación vertical entre columnas que están dentro de la misma fila. Es importante no confundirlo con el margen vertical entre dos filas que lo que generaría sería algo como esto, es decir, está separando, vemos espacio verde, entre la fila 2 y la fila 3 o el padding vertical dentro de la propia celda que lo que generaría sería una separación entre el borde y el contenido de la celda. Entonces, ¿qué es el cáter vertical? Bueno, vamos a añadir más columnas dentro de esta última fila. Y vamos a hacer que el espacio que suman todas esas columnas sea mayor que 12. Como podemos ver, lo que ha ocurrido es lo que ya sabíamos, que es que al no caber dentro de la misma fila, las dos últimas columnas aparecen en una especie de fila inferior. Una fila inferior a efectos visuales, pero que sigue siendo la misma fila. De hecho, podemos observar que sigue estando rodeada de ese borde rojo y su fondo sigue siendo azul. Pero también podemos ver que la separación vertical entre esas dos filas es cero, no existe, están totalmente pegadas. Si quisiera generar una separación entre ellas, utilizaría ese gutter vertical. Vamos, por ejemplo, a separarlas con un gutter vertical de 2. Vemos entonces que la separación vertical ya aparece, pero hay que tener en cuenta que aparece en todas las celdas de nuestra fila.